En representación, entonces, del Grupo Parlamentario de guerra Republicana de Cataluña, tiene la palabra el señor Rufián. Muchas gracias, presidente. Una previa y 13 y 14 preguntas. La previa es que el 8 de abril del año 2003 un carro de combate norteamericano apuntó y disparó contra un hotel repleto de periodistas en Bagdad, asesinando a José Couso en 15 años. Ni se han asumido ni se han hecho asumir responsabilidades. Hoy la oposición mediática que hubo aquella guerra... Sería impensable que cada cual saque sus conclusiones. Muy apropiado eh, para la financiación del PP, señor presidente. Muchas gracias, señor Aguirre. La primera pregunta, ¿se pregunta usted de algo? Uf, de muchísimas cosas, pero no se las voy a decir a usted. Pues mire, yo le voy a intentar dar, dar unas pistas y espero que no se rían tanto sus palmeros. Ahora son sí, palmeros. Se... Antes me habían dejado abandonada. Es que eres un factor. Ya, no como tú. No como tú. Pero esto qué, es, hombre, le he dicho antes que no hiciese esto. Acabamos de empezar, señor sí, Presidente. pero es que ha empezado usted eh, como, como debe ser que no consiguió la primera página antes, la está intentando conseguir ahora. No me juegue a ese juego porque no se lo voy a tolerar. Fíjese, se lo digo con total normalidad y tranquilidad. Usted no le llama palmeros a los representantes del grupo político. No, le llamo palmeros. No, usted se permanentemente de mis a lo que sucede. Le usted, llamo palmeros que, a los que se mofan que de mis preguntas. Desconecte el, el micrófono. A hombre, su silencio. Desconecte el micrófono, le explico yo, y después, si es necesario, le doy la palabra. ¿Usted me entiende? Esto funciona así. Bueno, pues usted le llama palmeros, a ver si aprendemos la etimología de las cosas, a los que palmean. Y por lo tanto, como aquí no ha habido ni aplausos, ni palmas, ni nada, le ruego que se abstenga de montar el pollo en el que está, el que está usted acostumbrado a practicar. Pienen, no lo entiendo. Que Acá usted, formule usted sus preguntas. Si tiene usted 20 minutos de oro para preguntar sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular, por favor. Ya, cálmese, señor presidente. Que no, era, no, no. Que, era, eh, que, que no me ministro. juegue con ese juego, ya. le digo. Okay. ¿Me está entendiendo? ¿Puedo seguir? Bueno, sí. Sí, ¿Puede continuar? Tiene un minuto cincuenta gastado. ¿Continúe? Un minuto cincuenta gastados. De veinte. Muy justos. Eh, yo le doy pistas, eh, señor Aguirre, y, y retiro de palmeros porque, por lo visto, tienen que palmear, no solamente se tienen que mofar. Eh, digo que si se, se avergüenza de haber fichado a corruptos confesos y de que algunos de ellos incluso la hayan señalado a usted. Eh, yo no eh, conozco ningún corrupto confeso. Sí, Francisco Granados e Ignacio González. Eh, no, corrupto confeso, ninguno de los Sí, dos. ellos han confesado corruptelas han sentado a la no, cárcel. no, perdone, pero no. No, que okay. Como usted va a seguir diciendo cosas que no son... No, han eh, estado veo... siete meses en la cárcel. Sí, sí, prisión provisional. Ya he visto que usted, eh, en fin, mientras que aquí la mayoría de los portavoces son juristas reconocidos, usted yeah. no debe tener ni idea. No, yo soy un de, pringado. Lo que es el derecho, por eso le parece yeah. a usted... Yo he sido de barrio, eh, ya le aviso. No, no, usted, pero ha hecho un máster, ¿eh? Era, sí. Lo he mirado. No, Había no que su, ser licenciado no, y usted no lo era. No como, pero su, hizo el no como su compañera. Usted no lo era yeah, yeah. Y, eh, eh, cuando hizo el máster. Usted era graduado. ¿Y...? Bueno, pues que había que ser licenciado. En como, ese máster pone tres Como hay que usted ser sabe, tres progrados también dan para un máster. De todas formas, yo jamás yo, estaré en su sitio. Yo, menos ¿eh? mal que no he hecho ningún máster. Vamos, pues vamos sí. perfecto evolucionando hacia tratar sí. de llegar a alguna conclusión sobre la supuesta financiación irregular sí. del Partido Popular. Bien. Seguro que si lo toma en consideración se dará cuenta que a lo mejor esta no es la idea. Le ruego, por lo mismo, a la señora compareciente que conteste las preguntas que se le formulan. Señora Aguirre, ¿quién es M. Rajoy? ¿Quién es? M. Rajoy. Ah, pues Verdad, no sé. sordera, ¿eh? cuando pues no les digo sé. esto. Yo en mi teléfono tengo Rajoy secas, que es el ya. presidente, y tengo M. Rajoy, que es Mercedes Rajoy, la hermana del presidente. Si fuera más Rajoy, ¿sabría quién es? Me pues, lo diría no, rápidamente. Idea. No sé, pero no sé a qué se refiere. Le digo ah, me, refiero, me refiero a lo que dijo el jefe de la UDEF, Manuel Morocho, en esta comisión, que M. Rajoy era Mariano Rajoy. Bueno, pues ¿qué, qué y me, me pregunta usted. Que yo no usted estaba no en lo esta lo comisión, ni, no, no tengo ni idea. Lo de que no tiene ni idea, ¿cuántas veces me lo va a repetir? ¡Uy, uh, las que, que me hagan me falta! Bien. Porque es que hay muchas cosas que ignoro. Y usted, mon... en cambio, no. Y un montón de cámaras. Ah, Bien, tercera pregunta. Señora Aguirre, usted de los últimos 20 años ha sido ministra. Presidenta del Senado, presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP de Madrid. ¿Es correcto? Y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Y antes de eso, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Y antes de eso, portavoz de Cultura Bien. del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Todo eso. ¿Cómo es posible entonces que mandando tanto no sepa lo de la caja B del Partido Popular? Porque no existe que yo sepa. Hasta lo dice un yo juez, sé, no lo digo yo. No, no, ningún juez ha dicho eso. Es Usted repítalo, miente repítalo. Y no le importa. Ningún juez ha dicho eso. Ningún, si juez, dicho juez, ningún juez ha constatado que yo sepa la financiación ningún del Partido juez Popular. Ha sentenciado semejante cosa. Repítalo, por favor. Ningún juez ha sentenciado semejante cosa. Pues si usted en 20 años no sabe eso, o es una negligente 35, o es una colaboradora 35, necesaria. Elija. No me quite usted años ¿qué es? porque llevo. Negligente más. o colaboradora necesaria. Eh, yo negligente es muy posible que sea, pero desde luego colaboradora necesaria, ¿no? Negligente, ya salgo. Cuarta pregunta: ¿Qué entiende usted por un cargo de confianza? Pues una persona en la que uno deposita su confianza. ¿Y un cargo de su confianza? Pues lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. Es decir, un cargo de confianza del Partido Popular era lo mismo que un cargo de su confianza. Piénseselo. Pues no tengo ni idea. De, de, de, ya van dos. Ya van dos ni idea. Ya, ya, sí. Ya le he dicho que le ya, doy ya. 27, porque hace ya. usted unas preguntas que merecen esa respuesta. Bueno, sobre gente que roba. Eh, ¿Cómo, ex. cómo? ¿Cómo ha dicho? Le hago preguntas sobre gente que roba. Que roba suficientemente pre presuntamente, claro? porque no hay ninguna no. sentencia Mire, que diga yo. que nadie del Partido Popular sí. ha robado. No, no, están sí. investigados. Ya. Ni una sola sentencia. De que, hecho, no hay un auto... Ya. ¿Qué cree que pasará? Habrá sentencia sobre sus consejeros. Sentencia ranas? habrá seguro. Lo ah, que seguro. también tengo yo la certeza es que como los exculpen, yeah. usted dirá que es que hemos comprado algo. Los eh, o los, alguna otra cosa. Parecida. Los exculparán. Si los exculpan, yeah. pues yo me gustaría mucho que los exculparan, la verdad. Yeah. ¿Le gustaría que exculparan a Granado o sea a González? Pues mire sí. Ellos no hablan también de usted. Explíqueme, explíqueme un poco esto que ha dicho antes. Eh... Esa comparación que ha hecho entre la pena de muerte en Argentina y esta gente que está en la cárcel por votar. Explíqueme un poco, porque me parece muy interesante. No, usted quiere sacar a sacar la ese asunto, y, y no acaba de pero decirlo es una lástima que no me pregunte por la detención de los CDRs, porque tenía preparada una contestación. No, porque me la puedo, ima me la puedo imaginar. Ah, usted, usted se la puede imaginar. Usted es comité de me defensa. alegro mucho que a sus compañeros. Pues que usted es comité de defensa del IBEX 35. No, yo soy comité de defensa de la Constitución compare, compare y usted de la República nah, nah. y resulta que les han detenido por terrorismo. Bueno, al. ¿Considera terrorista la gente del CDR? ¿Considera terrorista la gente del CDR? vamos a ver. No, no, lo no. ha debido considerar la Guardia Civil cuando les ha detenido por eso. La Guardia Civil que dice que es por el la misma También Guardia Civil que dice que es el no, Venga. No dice, dice. ¿Por qué Venga. valen para no, el CDR? No no, no vale bueno, será eso? posible, sí. señor Rufián ¿Pero usted qué quiere? ¿Que le haga, que le haga salir? quiere quiere pero, ¿por eso porque, pues, quiere hacer eso porque igual le gusta esa foto no sé pues, qué porque acabo, no me entiende ya, usted cree me puede usted acaba usted de decir, llamar terroristas no usted a, lo que acaba de hacer selectos catalanes y la culpa la tengo se, yo no la usted, usted a lo que se ha dedicado es hablar o sea el, a ver a ver el nombre de la comisión a ver si consigo acaba de llamar memorizar. terroristas sacar selectos la comisión electos, y la se, culpa se llama la tengo yo. no no usted previamente ha dicho si me deja que, continuar y no no lo dejo continuar y además le voy a advertir lo siguiente mire el... El nombre de la comisión Acá, se lo va a Acaba de llamar terrorista. a selecto, que, la culpa, eh, la tengo yo. A la salida procede usted en consecuencia. Entonces, aquí estamos en la comisión investigación Tendría que sobre la supuesta su financiación no usted. irregular. Yo miro lo miro a usted porque es con ya, quien me estoy es hablando. Me mira sobre la supuesta financiación pero irregular es que Acaba, acaba de llamar terroristas popular. a los electos catalanes. Y ahora usted se va fuera y procede en consecuencia. Y aquí, me está usted si no le importa, si no, le estoy diciendo que a la cuestión o es que le parece poco relevante Es que acaba de llamar de la, la compareciente pues, cargos Cuando salga usted fuera después, y me está llamando a mi atención. usted en consecuencia. Le parece y usted, medio normal. No, y usted Sí, le ha llamado ladrona al no sé quién que aquí quien no. siembra vientos pues recoge tempestad ah, me lo entonces, merezco sabe lo que me va me a hacer me no me okay. no es que se lo merezca es que es lo que usted produce además lo hace intencionadamente esto es acuerdo, evidente entonces le, está a, le he recordado ya continuo. el nombre de la comisión y su objeto y como a usted le parece poco relevante tratar de llegar a indagar si efectivamente o, o existió una financiación regular o no a nosotros sí que nos importa yo le ruego le llamo a usted me ha cortado, a la cada una de mis preguntas sí. en torno a la corrupción, no me de lecciones no, no. sobre preguntas no, no. sobre corrupción ni que nada. Usted se ha dedicado a hablar, usted se ha dedicado o es que quiere, no. mire, déjelo. Usted me deja continuar. Usted al objeto, favor. sí, cuando yo le, ¿Me le deja ya continuar, continúa, no se preocupe ahora le, digo, ahora le digo cuánto. Sí, ya lo digo yo. Es que usted tiene la costumbre de las cosas, cosas, cuando le dice usted, yo mire, le he recordado el nombre de la comisión. Le he dicho el objeto continuar. y le pido, le pido, fíjese, le pido que me es Claro, yo me he vuelto Sí, no, yo soy Claro, yo soy de las como se sabe de los guerrilleros de Cristo. Al, no, esto usted, es PSOE, usted continúa. Se le nota al, usted continúe con esta de serie de, de asuntos, pero yo le digo ahora le he descontado el tiempo para que tío, tenga tiempo de volver. Cada vez que haga una pregunta que no esté relacionada con el acrudo de la cuestión lo voy a interrumpir. A ver si así me entiende mejor. La verdad es que no sería ahora ningún... el uso de la palabra. La verdad es que no sería ninguna novedad que me interrumpiera. Quinta pregunta, señora Aguirre... ¿Por qué protege usted a Ignacio González cuando el exalcalde de Leganés, al cual usted quiere y admira mucho son palabras suyas, le avisa de que tenía la cuenta en Suiza con dinero de una mordida de UHL? ...de Leganés, el señor Jesús Gómez no me dijo que... Lo acaba dinero, de decir hace un rato, o sea, si me deja ahorraselo. contestar que el dinero venía de ninguna mordida. Me dijo que el señor González tenía una cuenta en Suiza y me enseñó una numeración. Y me dijo que se lo había dicho el abogado señor Boye, al que él tenía contratado en el ayuntamiento ¿Y por qué de Leganés, pasa de eso? Que, pero como si me dan el número, yo puedo decir que ha sido el señor Rufián, el dueño de la cuenta. ¿Usted qué, qué, qué, qué datos tenía? Me dijo que no tenía ninguno. A ver si lo entiendo. Y la eh, prueba es que yo, es que yo creo que, yo, ya, que todavía a día de hoy no se sabe que esa cuenta. Ya. Vamos, de hecho ha aparecido un señor que dice, el tal este de la joya, que él es el que es el, el, el titular de esa cuenta. A ver si lo entiendo, eh, yo como soy de barrio, como usted sabe. Eh, usted tiene un colaborador durante 20 años, le viene otro colaborador al cual usted estima y aprecia, le dice que tiene una cuenta en Suiza y usted dice que, bueno, que la puede tener Rufián. ¿Es eso? No, no, que o me da un dato que diga que esa cuenta es de, cuenta. de Ignacio. No, no el investiro? número me lo dio. Lo que no me dio es que me puede dar cualquier número. Pero usted Podía usted, pertenecerle a usted pero esa usted, cuenta. Y a mí ya, yo le dije, puede ya. ser tuya o mía. Ya ¿y, y por qué ya no se lo, lo he contestado al anterior. ¿Y por, qué señor, no, ¿Y por qué no lo comprueba? ¿Pero cómo voy a comprobar yo? Porque que tiene el número... número de cuenta. ¿Pero y, ¿Y con dónde compruebo yo eso? ¿En Suiza? ¿Pero dónde quiere usted que yo compruebe que ese número de cuenta a quién pertenece yo? ¿Qué sé? Pues porque si un la, la colaborador carga, suyo tiene mire, un número si de cuenta en Suiza, un a mí me parece bastante de preocupante. De, eh, tendría usted que saber que la carga de la prueba ya. recae en el o sea, que acusa, a usted no le preocupa que le llegue que alguien acusa. y que le diga que Ignacio González tiene un número de cuenta en Suiza. No, no, porque es que el número, no sé yo, que correspondiera a González, podría corresponderme a mí, a usted ya, a él. Es decir, pasa no paso, no eh, sí, es que no pasa no no, lo está, no, no está diciendo es por otras palabras la palabra sexta. del señor Boye que como le digo había sido el carcelero del señor Revilla no se lo razón. dijo el exalcalde de Leganés es que no haga trampa, aquí no le estamos pregunté en la, de la sexta de dónde había sacado esa información me dijo que se le había dado el abogado señor vale. Boye esta se pregunta eh, señor Aguirre usted ha mandado como alardeado hace un rato un montón eh, incluso pudo y quiso yo creo, eh, presidir este país en algún momento. No le llamaban lideresa porque sí, ¿eh? ¿Cómo es posible entonces que mire, viene otra diputada? Perfecto. ¿Cómo es posible entonces que Isabel Gallego, su ex jefe de prensa, sepa más de la caja B del PP que usted? Isabel Gallego, que yo sepa, por lo menos lo que ha publicado la prensa, no ha dicho nada de la caja B del sí, PP. sí, ha dicho, la ha acusado a usted, de hecho. ¿A mí? De ser la responsable. Sí. Mire, el señor Rufián. Usted miente no, mucho. Eso miente. va muy bien en Esquerra Republicana, pero aquí no se puede mentir. ¿Por qué, ¿por qué va porque bien Isabel Gallego no solamente no me ha inculpado, sino que me ha exculpado, según dice la prensa y la declaración que ella ha presentado por escrito. Ha señalado tanto a usted como a sus responsables y le pido que no mire el móvil mientras le pregunto. Oiga, yo miro lo que me parece, porque seguramente me estarán diciendo. Mire. Séptima pregunta. Dígame. Eh, ¿Qué sabe de las campañas en B para blanquear su imagen en las municipales de 2007 y 2011? Figúrese usted la necesidad de blanquear mi imagen ¿eh? que tenía. Alguna bueno, tenía, ¿eh? pero, se lo digo yo que tengo un poco de memoria. Pues, pues será con sus eh, compañeros de ideología, porque lo que sí. es con los madrileños tuve un récord absoluto sí. de votos. Y mi, mi… ¿cómo se dice esto? Mi Doparse. Ah, doparse. ¿Doparse ¿Qué, qué quiere decir usted con doparse? Doparse que yo, electoralmente, eh? tenía... segur, según los jueces, ¿eh? No lo digo no, yo. Los jueces, perdone, ya. pero no han dicho jamás, jamás. nada de todo eso. Vale, vale. Jamás. ¿Usted sigue mintiendo y le da igual a usted que lo he visto? Ya, ya. Es que eh, debe ser que bueno, en su. Continuemos. Por favor. Bien. Eh, ¿Me responde? Sí, sí, ¿qué? ¿Qué, qué, opina? ¿Qué, ¿Qué opina de que blanquearan su imagen con dinero B? ¿Que no es verdad? No es verdad. Pero, pero si mi imagen no necesita ser blanqueada al menos, para eh, nada. Al, bueno, un poco sí. Al menos hemos un cambiado poco, lo de no sé nada. Usted. Entonces, ¿por qué su exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, implica a Sarasola? No me va a escuchar si mira el móvil. Sí, sí, lo estoy escuchando. Señor Granados, que De la y Fuentes y González, ¿por qué los implica a todos ellos en el pago de… Que de esta ¿Quién? campaña en B. ¿Quién implica? y ¿En qué campaña en B? Yo se lo repito. Ve como mirando el móvil que se no, pierde. No, es que dice usted unas cosas que no son ciertas. Mire, yo se lo voy a repetir. Y si va usted a hablar ¿Se de las declaraciones de la señora Gallego, se voy a que hasta no ha estado nunca estoy en la señora el partido de popular, señor No estoy hablando de la señora Gallego. Si deja de mirar el móvil, me entenderá. ¿Sí? No, es atención? que el móvil es muy útil para bien. saber que los CDR han sido detenidos por terrorismo. ¿Tiene algo pero que decir, señor útil. presidente? ¿O claro. seguimos llamando terrorista porque a quien si nos da la gana? No, no, no es lo que dice aquí. Móvil, pues, ah, no porque no solamente le falta hablar móvil. de Venezuela. ¿Eh? De verdad, de lo tiene verdad? Usted. yo lo que creo es que todo lo que no tiene que ver con esta comisión debería sobrar. Ya, pero si es que cuando ella llama terroristas es. a la gente no se cabrea. Y cuando yo digo algo de la corrupción se cabrea un montón. Ya, un lío, todo es un jaleo. Ya. Pues, digamos, tarde. Usted sigue mamandurrias, de... sí, no me sí, da... me cortará. ¿Tiene el uso de pregunta? ¿Cómo se financiaron sus campañas electorales durante más de 20 años, señora Aguirre? Pues mire, se financiaron de acuerdo con la ley. ¿Y por qué hay jueces que están investigando esas campañas electorales? Pues yo desconozco que haya jueces que investiguen mis campañas electorales, pero lo que yo le puedo decir. No lee la porque... prensa ni visita cárceles, ¿no? Pues, eh, ¿Dónde están eh, sus compañeros. Yo visité una vez una cárcel, una vez en mi vida. ¿Cuál? Cuando estaba el señor Carromero detenido por sus amigos cubanos. <risa> después, de, después de matar a Payás. Sí. Eh, ¿Por qué Francisco Granados la señala como una de las máximas responsables de la financiación irregular del PP de Madrid? No, de la financiación regular del PP de Madrid, no. Lo no. que dijo el señor Granados es que yo estaba al tanto de todo lo que sucedía no. en el Gobierno y en el partido, Como lo sé lo que no va... dice mucho no. en mi favor. Porque Como sé que no, no va a responder que y que el presidente tiene un montón de ganas de cortarme, cuando ve que el señor Granados aquí dice lo que dice y sus eh, compañeros –ahora ha cambiado ¿eh? el calificativo–, sus compañeros del Partido Popular le masajean y le protegen, ¿qué siente? Eso en mi barrio, yo soy de barrio, ¿eh? Eso en mi barrio se llama desautoriza desautorización. ¿Era el suyo? Es que, que no, no sé cuál es la pregunta que me La pregunta es cuando usted. Granados la señala a usted como responsable es que no de toda este drama y ve que sus señalado. compañeros, es que ahora claro, me... le están riendo las gracias, se la ríen a Granados. Por suerte, señor Rufia, me he molestado en ver la comparecencia del señor Granados. Y lo que dijo es que yo era eh, la máxima autoridad en el partido y en el Gobierno, lo cual es cierto. Y la, y la señaló como la responsable de la financiación ilegal de la financiación era la responsable. ilegal del PP. Es que, pero ¿cómo es de la financiación ilegal? Si eso, diga usted, presunta. presunta pero, dígase ¿sí? al señor ¿Qué? Granados, que la señaló usted. No, el señor Granados difícilmente pudo señalar. Vamos, que no me señaló porque me he visto su comparecencia. Ya. O sea, Tam, que no también, mienta usted, que tiene muy mien. mala costumbre. También miento. Bien, bien. Miente, pero vamos… Okay, que habla. ok, mire, usted que fue presidente, presidenta del PP de la Comunidad de Madrid durante 12 años, ¿es correcto? No, esto. Sí, ¿eh? Nueve años, presidenta de la Comunidad. Nueve. ¿A doce no? ¿Nueve? No, porque. Mire que son más años, ¿eh? Doce. Es que dimití, eh, es que usted no se ha. Se ha dimitido un montón de no veces. Hace usted la los vida deberes. es eso que pasa entre dimisión la y dimisión de Esperanza Guerra. La que dimití eh, fue en el año 2012. Vale, ¿cuáles eran sus funciones exactamente? Uy, si se se la acabo de contestar al señor Martín. Ya, pero le estoy preguntando yo. Vale, pues se lo contesto lo mismo. Como es lógico, la misma pregunta, misma respuesta. Señalar las líneas políticas para el cumplimiento del programa electoral. ¿No llevaba era. cuentas? No, no, claro que no, que era muy ¿Quién las llevaba? No, no, pero no me interrumpa. El programa electoral era muy ambicioso y entonces eso me llevaba la mayoría del tiempo. ¿Quién llevaba las cuentas entonces? ¿De la Comunidad de Madrid? Consejero de Economía. ¿El consejero de Economía y de Hacienda? ¿Quién era? El consejero de Hacienda, pues fueron varios. El primero fue Beteta, Antonio Beteta, luego fue… No, no, la primera fue en Gracia Hidalgo, después fue Antonio Beteta y luego fue Percival Manglano Ignacio González y Francisco Granados dicen que esto le llevaba a los secretarios generales. Y que pero ¿Está usted hablando de la, del Gobierno o del partido? Si me deja acabar. Ignacio González y Francisco Granado, sus delfines, dicen que esto lo llevaban los secretarios generales, pero que ellos no lo llevaban, que lo llevaba usted. Mire, eh, usted está inventando, porque por A suerte me lo es que me vale, he visto vale. las declaraciones de ambos y lamento es... decirle… Vale, vale. ¿Quién es Joaquín Molpeceres? Pues también lo he contestado en la pregunta anterior. Le pregunto Un contratista yo municipal que al que conozco hace más de treinta y tantos años, porque ya era contratista cuando gobernaba en Madrid Enrique Tierno Galván. La prensa dice que es amigo íntimo de usted. y Hombre, íntimo, íntimo, no sé lo que llamarán amigo íntimo. Bueno, muy amigo Pero le conozco muy bien y le estoy muy agradecido como he dicho ya. anteriormente porque siendo concejal de Medio Ambiente me ayudó en una huelga que impedía regar los jardines de Madrid y ahí está doña María Teresa de Lara que entonces eh, me ayudaba cuando yo lloraba como se iban los ya. jardines Pero como esto no es una cena del Partido Popular de Navidad le no, sigo no preguntando era cena, no era cena. Eh, Este amigo suyo que le ayudó tantísimo en todo eso acaba de explicar con su compañera eh, está, imputado. está imputado. No tengo ni idea, oiga, porque no, es, que no es tan íntimo como para que yo sepa si está o no está investigado. ¿Ah, no? ¿No tiene ni idea no. que esté imputado un amigo tan especial? Pues, pues la verdad es que no. Porque, ah, no? no. Es un señor al que conozco, un contratista municipal de. la verdad, de toda la vida. Señora, señora Aguirre, yo la escucho y tengo solamente una duda. ¿no? ¿Solo esto, tiene una? Solo, solo una. Entonces, imagino, fatal. No, porque he visto A un montón ver. el padrino. Eh, de todo este cuento que explica, ¿o usted es maléfica? ¿O usted es la bella durmiente? Solamente dos opciones. ¿Cuál es? Ya, ya, tranquilo, señor presidente. ¿Cuál es usted? Esa pregunta me parece que no tiene mucho que ver con la financiación. No, porque eso de ser, yo lo digo con respeto, ¿eh? eso de ser una damisela inocente entre gángsters y de que usted no se enteraba usted de absolutamente nada. acabar. Pues y de que usted no que se enteraba si de absolutamente nada. Y de que usted no, no se enteraba de absolutamente nada, por no se lo cree, ni los suyos se lo creen. Que están aquí un poco para lo que están. ¿Tengo que decir? No, la verdad es que no. A todo lo vale. que usted dice, tengo poco. ¿Qué que opina decir. de que el señor Molpeceres avalara con mil a López Viejo? Pues no tenía ni idea que eso. Si, si eso es que es verdad, porque como usted. Miento, yo miento un montón. Sin cesar. Aquí, sin desde cesar. luego, ha mentido unas 55 veces. 55, o 155, me no, gusta 55. más. 155. Yo he oído las no. de González. Ya, ya. Doceava pregunta. Importante. Décimo ¿eh? segunda. Bueno. Decimos segunda, es que se lleva. Eh. Importante. Lo de que los empresarios. Es larga, ¿eh? Lo de que los empresarios que financiaron su campaña electoral en 2003. ¿En 2003? A, sí, en 2003. A través de Fundescam fueran los mismos empresarios que recibieron durante esa legislatura adjudicaciones por un valor de 300 millones de euros. ¿Cómo se llama? Vamos a ver, en 2003 yo era una candidata, una. La de la Comunidad de Madrid estaba el señor Gallardón al Ayuntamiento y había 179 setenta candidatos para agilizar la PP. respuesta a usted después le adjudicó a toda esta gente 300 millones de euros esto cómo pero se qué come? dice oiga si lo, lo, las También personas miento. que dieron dinero a, sí, claro, a Fundescam uno de ellos por lo menos que yo recuerde Mira. era Arturo el que tenía el catering de aquí del Congreso sí. y, y, y Arturo lo hizo por transferencia Mira. no sé por qué lo ha declarado, pero Arturo su colega su colega Arturo les ¿300 millones última de euros? No, no, transfirió gente. a Fundescan, pues creo que fueron 60.000 euros. O la última pregunta. O sea, ¿300 millones de euros no? eh Señor Rufián. Seguro que no. vamos vale, Última vale. pregunta. Ya acabamos. eh última, última. Por eh, transferencia de manera ya. transparente. Sí, sí, 60.000 euros. Y bueno. además de al PP, se lo dio a la UGT y a no sé cuántas ya. cosas más no, que no si, tenían que ver con el PP. Si todos mentiras o alguna cosa. Respóndame con un sí o un no. ¿Creo que un cargo público debe decir la verdad? Sí o no. Siempre. ¿Cree que hay cargos públicos de Madrid que han mentido? Pero oiga, ¿eso ¿Sí que tiene no? que ver con la financiación? Sí, bueno, que no tengo ni idea. Yo, no, yo sé si miento yo o no, pero lo que ya, miento, pero y ¿crees? también sé que usted miente. Sin ya, ¿Usted, ¿Usted ha mentido? Yo no. No, nunca. Usted sí. ¿Y usted? Tiene ¿no? que concluir, nunca. señor Rufián. ¿Cree que la sociedad merece cargos públicos que no mientan? Sí. ¿Usted Entonces, ha mentido? Entonces no sé lo que hace usted, claro. Ya, pero le estoy preguntando por usted. y sí. no estoy sentado ahí. Última pregunta, señor Rufián. ¿Se arrepiente usted de algo, señor Aguirre? De muchas cosas, pero ya le he dicho que no se las voy a decir a usted. De tener a corruptos procesos bajo su gracias. mando. Gracias. gracias, de verdad. Muchas gracias, gracias por su señor generosidad, señor presidente. El efecto muchas gracias, que... señor ministro. 24 minutos con 13 segundos en concreto, señor Miguel